Los casos de delincuentes que se han puesto creativos. Señores, ¿eh? ¿Es Villalona? Buenas tardes, Villalona. Ahora fue que usted llegó. Porque esto es increíble. En las últimas horas se han divulgado múltiples videos de robos y asaltos, en los cuales se destacan la creatividad y el siglo. Y el sigilo. Y el, y, ¿Cómo es el sigilo? Con el que malhechores cometen su fechoría, aprovechando hasta el más mínimo descuido de sus víctimas. El primer video que ha trascendido en las redes sociales ha sido del hombre que se roba un retrovisor de espalda comiendo helado y con una sola mano. Otro ejemplo es el momento en que una joven fue asaltada por un individuo mientras se encontraba con sus amigas celebrando un cumpleaños. En el video que dura poco más de 40 segundos se puede ver un hombre que en un motor junto a otra persona a acercarse en la celebración luego que las jóvenes cantaran cumpleaños feliz, fue educado, pero que lo cantaran, ¿Eh? llevándose así el celular de la festejada se desconoce el lugar del hecho. Pero un video que ha dado de que hablar, de que, que inmediatamente se viralizó luego de su publicación, es del momento en que una mujer fue asaltada mientras sostenía una discusión contra otra persona. La víctima se enfrasca. Una discusión con las personas que se desplazaban en el otro vehículo debido al accidente de tránsito. Y sobre quién era culpable del accidente, luego decide hacer una llamada cuando saca el celular en plena calle mientras los vehículos circulaban a toda velocidad. Y hablando con la persona, efectivamente aparece un hombre por detrás. Y le arrebata el celular. Acción que la dejó perpeja. Vamos a ver. Una galleta, tú sabiendo que tú no tienes, tú no tienes la razón, y, ¿Y tú mi... te metiste porque yo te estoy viendo, mira, mira cómo tú te metiste, y mira dónde nosotros estamos el... al lado, claro, el claro, ahí, claro, pero claro, fuiste claro, tú que te, claro. te metiste, no, el teléfono está grabando, claro, pues yo no te dije el nada, teléfono claro, está grabando, te no, él no te chocó, tú Ajá. te metiste Ajá. mi amor, no, no hay problema, lo esperamos aquí, claro. Aquí lo esperamos. Sí, mi amor. y déjala ahí mismo papi, déjala ahí mismo. Déjala ahí mismo. Te metiste, mi, mi hija, ¿verdad? Sí. Ya, ya, ya. ya mami, ya. no tienes nada que hablar con ya. ella. Ella Pero se ella metió, ella se metió desesperada por ¿Te el tapón. Te claro. Vamos a ver quién es el que te culpa. Mi amor, am míralo ahí, te qué? metiste. es tiene la culpa. Te también, metiste. También. Vamos a que la me llegue. No bien? hay problema. Dios. Él, él iba en su carril, tú sabes, y tú... Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando claro, te vas a meter. A te metiste, te metiste. Ay, no ¿Te metiste? ¿Me, metiste? me metió No, mano? no, tú no, te metiste. Razón, ¿sí? Hasta que yo Exactamente, grabé. no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro, tenía que grabar desde ahorita. Exacto, desde de ahí tenía que grabar. Cuando es tú pero... estabas con tu impertinencia grabando. Está bien, me a que me no hay No hay problema. Cuando alguien te choca a ti y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Amo no llama. habla. Pero llama, y yo mañana veo No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. ¿Quién? ¿Sí? Jesús. Cuando alguien te choca a ti y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Amo no llama. habla. Pero llama, y a mañana veo No, otra que otra me atracaron. Otra. No llama. Que Me atracaron. ¿Quién? Me Ay, llevan bien. el teléfono. ¡Ay, Dios mío! Oh, señor, pero será que el diablo, pero está, no, atrás? Pero mira, el diablo está atrás? ¡Ay, bendito sea Dios, gloria a Dios! Mira, ten cuidado, quítate, Ay, eso. quítate todo eso. ¡Ay, Dios mío! Déjame ver el video de una. Sí, <risa> hey, El número dos <risa> Señores, fueron la, la joven, oye, me la joven Villar... <ríe> <ríe> Ay, ya se cree la película. <ríe> ¡Ay! Sí! Ser, ¿no? La amor. Dios! Ay, ay, pero eso como que ha para de la cuenta. ¡Mi ay, ay, Dios mío. Esto es increíble, señor. Vamos a ver esto, vamos a ver este. Comiéndose su helado y a robarse un retrovisor. No. Señores, esto es increíble. Usted viene a ese hombre con una mano comiendo helado y se roba un retrovisor. Estos ¿Eh? ladrones no son fáciles. El cumpleaños se lo apagan a la amiga. Uno se ríe, pero no alegrándose. Es de la forma de que estos ladrones están desesperados ya. Estos ladrones buscan la mil maneras. Chufuim, como es? Entonces la muchacha, a veces uno no puede joder tanto. Pues si no es tan grave el choque. O algo. O el, el vehículo sigue corriendo. Esa muchacha ve que un señor se puso a discutir ahí, ahí mismo le llevan gente. ¡Ay! Me, me ahora, me trascan, dice ella. ¿Eh? Como que se vio tan, como que Dios existe. Dios no va con lo malo. ¿Se entiende? Pero, pero no, no se puede joder tanto a veces. ¿eh? Fue tan rápido que la gente no se dio cuenta que estaban grabando. Yo fui un. Eso está pasando aquí en este país. Hay que tener cuenta y no andar descuidado. robar. Si, si utilizaran esa, esa creatividad para emprender. Para, para emprender. Porque mire ese señor comiéndose un helado con una mano, quite el retrovisor. Eso es un daño, porque ¿cuánto le pueden dar por ese cristalito ahí? No, hombre, no. Como 100 o 200 pesos. Un daño. Y, no que da pana. ¿Y tú sabes a qué, a qué yo me refiero. ¿Cómo, Villalona? Oye. Y el otro va, fue, en cumpleaños. Para que no lo invitan también, porque... Y no él van a cumple... con un cumpleaños, porque llamando a la compañía y eso es que lo bloquean. Y... No, no, no. Eh, eh, si sabes. usted va a celebrar su cumpleaños, llame a los delincuentes de su barrio. Bueno, Mira, vamos a celebrar un cumpleaños ustedes quieren ir. Uy, bueno, <risa> para que no le, no le pase eso. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más informaciones en los Osobrosos. <risa>